Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a, a repasar para los chicos de sexto año, siglo XX y vanguardias artísticas. Recuerden que estos videos son complementarios a mis clases, o sea que no va a, no va a aparecer acá seguramente todo lo que sea dado en una clase. Pero es un video que va a servir de de apoyo ¿verdad? para que ustedes eh, puedan repasar en sus casas tranquilos, tranquilas. Y bueno, lo que voy a hacer es dejarles ahí en la descripción eh, el link a este material que, como pueden ver, habla de Pablo Neruda ¿m? y habla del siglo XX y de las vanguardias. ¿Por qué? Porque en realidad el siglo XX es, es, es un siglo muy complejo. Todos los siglos lo son, pero el siglo XX en particular es un siglo de muchísimos cambios. Y hubo, bueno, hubo muchas, ocurrieron muchas cosas importantes durante el siglo XX. Y eh, nosotros hacemos un enfoque que está eh, justamente concentrado centrado en, en la literatura. Pero por supuesto que un profesor de historia podría... Eh, dar todo un curso acerca del, del comienzo del siglo XX, ¿no? de los primeros años del siglo XX. A nosotros nos, nos va a interesar justamente eh, los primeros años del, del siglo XX. ¿Y ¿Por qué? Porque eh, en realidad nos vamos a enfocar en la influencia de las vanguardias en la obra de Pablo Neruda, pero concretamente en eh, un, una obra suya que es un poemario que se llama Residencia en la Tierra. Mi idea es comparar el poema 20 de 20 poemas de, un, eh, de amor y una canción desesperada del año 1924 con Walking Around de, del año 33. Recuerden que eh, Residencia en la Tierra es una obra que tuvo más de una edición y por eso a veces aparece más de un año de edición. Bueno, antes de eso eh, quería, hablarles de la, quería hablarles del contexto histórico. Acuérdense de las guerras mundiales. Eh, las guerras mundiales eh, sirven como referencia para ver cómo se estructura el siglo XX en general, ¿no? Entonces, yo recuerdo haberles mencionado la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la segunda de 1939 a 1945, haberles mencionado la crisis del año 29, todos esos son temas que ustedes pueden explorar, que son libres de hacerlo, y les recomiendo que hagan, eh, la crisis económica del, del 29 y su impacto en, en los años 30, a lo largo de todo, en todo el mundo. Y les mencioné bueno a Albert Einstein, a Sigmund Freud, eh, les mencioné también los cambios que había en materia de, de comunicaciones, la, la invención de, de la aviación, la mejora de los automóviles, eh, la radiofonía... bueno todos esos cambios repercutieron en el modo de pensar y de sentir de, de la época. Y tenemos que tomar en cuenta que ese modo de pensar luego también repercute en el modo en el que crean los artistas, ¿no? Cómo los artistas enfocan su labor creativa. Eh, tenemos que recordar, además de, del psicoanálisis, además de la teoría de la relatividad, tenemos que recordar, bueno, a filósofos como Sartre, como Nietzsche, eh, tenemos también... Eh, otros, o, otros eh, hitos muy importantes, como la Revolución Rusa del año 17. Y en ese contexto eh, de muchos cambios es que surgen las vanguardias artísticas. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas innovaciones tecnológicas determinan que los seres humanos tengamos un, un, doble, un, una doble, un doble sentimiento frente a la realidad. Uno es pleno de optimismo. ¿no? En el, en el, la fe en el progreso, en el progreso infinito de la, de la especie humana, y que ese progreso nos va a llevar hacia un mundo de bienestar. Y el, en sentido contrario, este, este sentimiento de autodestrucción, este sentimiento de, de amenaza por parte de la tecnología, que, nos, que podríamos tomar perfectamente como ejemplo el desarrollo de los... De, de, las, ...de las armas de guerra, como el gas eh, venenoso en la Primera Guerra Mundial... ¿no? El, ...el perfeccionamiento de la ametralladora. Proceso que luego va a llevar al desarrollo de la bomba atómica ¿no? y la destrucción. Como ustedes saben, de Hiroshima, de Nagasaki... ...y todo el horror que hubo detrás de la Segunda Guerra Mundial... ...que eh, dejó en evidencia que con la razón en sí misma... Eh, no es capaz de salvarnos. Que la razón, existe una razón que es que se le llama habitualmente la razón instrumental, que es una, una razón que hace hincapié en los medios para alcanzar fines, pero eh, que no, no juzga si esos medios o esos fines, mejor dicho, son los correctos. O sea, eh, es una razón que no tiene su correlato moral. Y bueno, entonces esa razón instrumental fue la que llevó a la construcción de las vías férreas para conducir a los, a, a los judíos, a los polacos, a los comunistas, a los homosexuales, a los intelectuales, a los campos de exterminio nazi, por ejemplo. Ojo que ese genocidio no fue el único del siglo XX. Hay que reconocer el genocidio también de los armenios a manos de los turcos eh, y otras Muchísimas barbaridades, ¿no? Tanto en la Unión Soviética como en, en España, con la guerra civil del año 36 al año 39. O sea, el panorama estaba muy agitado. Muchos cambios, y esos cambios se verifican en materia de arte. Yo quería mostrarles unos libros. Voy a empezar con este, que es muy importante. Que es, ya se los muestro. Esta es la tapa. ¿Mm? Como ven, es un libro enorme, enorme. Es una novela de James Joyce. ¿Mm? Es una novela de James Joyce que se llama Ulises. ¿Mm? Bien, esa novela fue muy importante. ¿Por qué? Porque Joyce renovó el lenguaje literario a través de, de esa obra. Renovó el lenguaje narrativo. O sea, hizo cosas que nunca nadie había hecho. Es, su, su publicación es del año 22. Eh, Joyce es un autor eh, irlandés. Y eh, provocó un gran escándalo y provocó gran admiración. Al punto de que esa obra, esa novela, fue eh, de algún modo imitada por muchos otros autores. ¿Mm? El Ulises de Joyce. Eh, año 22, y bueno, quería mostrarles, voy a sacar un poquito esto así porque me está matando. Ahí está. Quería mostrársela porque, bueno, tiene tiene cosas muy interesantes como son monólogos inmensos. Como ustedes pueden ver es una obra gigantesca ¿m? cuya lectura, debo decir, que eh, tiene pasajes muy poco amenos, realmente. Bueno, eh, también quería mostrarles Digamos que el origen de las. El origen de los. Eh, distintos conceptos que yo manejo en mis materiales. Eh, muchos vienen de acá, otros vienen de otro lugar. Pero bueno, esta es, este es un libro fuente, digamos. Que es el Diccionario de Términos Literarios de Demetrio Esteban Escalderón, Que ustedes ya. ¿Se acuerdan de las cuatro características? ¿Se acuerdan de las cuatro características del romanticismo? Rupturismo, exaltación del yo. Gusto por lo heroico. ¿Y cuál era la otra? Eh, eh, eh, evasionismo. Bueno. Eso viene de acá, del diccionario de términos literarios. Menos mal que me acordé. Que me acordé las cuatro características, si no, iba a tener que cortar el video. Bueno, ¿qué más? Ah, sí. Esto. Esto son... Eh, es un libro, es como un clásico, pero yo lo tengo en tres tomos. Lo vi como por 1.500 pesos, un poco más, pero esto salió un poco menos. Eh, como ustedes pueden ver, dice acá, dada, dada. Este dice... Eh, Historia de las literaturas de vanguardia, pero este es el 1. Y como ustedes pueden ver, tienen un cuadro que parece un cuadro cubista en la tapa. Te dice Dada. Y este, que interesante la tapa. Estos son libros, son es una obra de Guillermo de Torre que habla sobre las vanguardias artísticas. Hay mucha bibliografía sobre las vanguardias artísticas. Ustedes tienen un contacto mínimo con las vanguardias artísticas. Pero bueno, yo tomo información de otros lugares. Por ejemplo, ese y trato de sintetizarla. Y por último, quería mostrarle este que es de Eric Hobsbawm. Que se llama Historia del siglo XX. Que es un historiador muy conocido. Y que yo tomo como referencia justamente para eh, hablarles, del, hablarles de historia. Porque como ustedes saben, yo tengo que estudiar... Un poquito de cada cosa para poder después desarrollar en la clase. Bueno, entonces ahora vamos al material. Está en la página 14 del repartido para sexto. Pero yo voy a hacer un. Voy a separarlo, creo. Y lo voy, lo voy a separar y lo voy a poner en un link aparte. ¿no? Allá abajo. Siempre miren la descripción de los videos. Ahí abajo tiene que estar. Entonces, dice así el material. ¿Qué son las vanguardias? ¿Cómo se vincula con ellas Pablo Neruda? Las vanguardias artísticas son grupos de artistas que crean bajo las mismas ideas expresadas en un documento conocido como manifiesto. Suelen ser jóvenes entusiastas, los que forman los, esos movimientos, no esos grupos. Jóvenes entusiastas que colocan a sus grupos un nombre, impresionismo, expresionismo, cubismo, entre otros. Neruda tuvo una etapa en la que recibió la influencia del surrealismo francés. Tanto en la elección de sus temas como en el empleo de imágenes osadas. Bueno, la palabra surrealismo, que ahora se emplea en cualquier, eh, en cualquier situación, dice, ah, pasa algo raro. Y dice, ¿Qué es surrealista, no? Bueno, esa, esa palabra en realidad hacía referencia a un movimiento artístico surgido en Francia. Y Neruda atraviesa una etapa que es su etapa surrealista. Pero no es toda la vida de Neruda que hizo eso. Entonces, nosotros vamos a trabajar esa parte. Bien. Y vieron que se mencionan otras vanguardias, el cubismo, el expresionismo, el impresionismo. La mayoría de esas vanguardias provienen del arte pictórico, de la pintura, ¿no? Entonces, eh, ¿con qué quiero que ustedes se queden? Bueno, con esta idea de que hubo más vanguardias que las tres que vamos a mencionar un poquito en profundidad, ¿no? Eh, y dice eh, debajo de la fotografía que yo elegí para poner de Pablo Neruda, que está allí es un Neruda joven elegí porque justamente es un Neruda joven con el que vamos a trabajar dice que la palabra vanguardia hace referencia a los soldados más valientes los que se arriesgan más esa palabra de origen militar se aplica a todo el arte considerado avanzado o sea que hoy, al día de hoy ...existiría un arte de vanguardia, porque sería el arte avanzado. Pero que esas características, o sea, las características de ese arte de vanguardia de hoy... Es, ...son diferentes a las características del arte de vanguardia de hace 100 años. Pero sigue siendo arte de vanguardia. O sea, la, la etiqueta vanguardia se aplica a cualquier arte considerado de avanzada. ¿no? Sus características, por lo general, son más o menos coincidentes en, en líneas generales. no o ser rupturistas... Pero eso ya, ya lo habíamos visto con los, con, con los románticos, y yo le dije en la clase, y se los reafirmo porque es, es capital que ustedes lo sepan, que, que los, romanticismos eran vanguard, los románticos eran vanguardistas, el romanticismo es un movimiento de vanguardia en su tiempo, ¿no? a principios del siglo XIX. Lo que pasa es que le llamamos vanguardia a, la, a los movimientos de avanzada de principios del siglo XX. Pero vanguardia en realidad se le aplica a todo movimiento de avanzada. Entonces, si hoy en día dicen, yo qué sé, pongamos, no este no sé, Bill Gates estuvo a la vanguardia del desarrollo de sistemas operativos. Sí, porque estuvo fue uno de los primeros, por eso estuvo a la vanguardia. Y bueno, entonces, eh, Alemania está a la vanguardia del desarrollo en tecnología, no sé. Pongamos, tecnología digital, ¿no? en eh, tecnología, yo qué sé, en tecnología médica. Eh, Alemania está a la vanguardia en el desarrollo de tecnología médica. Bueno, tá, estás usando la palabra vanguardia otra vez para hablar de avanzada, ¿no? de aquellos que van primero. Bueno, entonces también está la cuestión de la valentía, la cuestión del riesgo, todo eso heredado del lenguaje militar. La época. Debemos situarnos a comienzos del siglo XX en Europa, es allí que surgen las vanguardias artísticas en un clima de creciente violencia que desencadenó la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. En 1917 la Revolución Rusa dio nacimiento a la Unión Soviética tras el derrocamiento del zar Nicolás II, hacia 1936 la Guerra Civil Española, de 1939 al 1945 la Segunda Guerra Mundial. Y también hubo otros eventos vergonzosos como el holocausto armenio en manos de los turcos, las atrocidades de las guerras y las matanzas genocidas contrastaban con los avances técnicos y científicos, el cine, el jazz, los logros en medicina, la liberación de la mujer, la liberación mental sobre todo, no, no es que estuvieran a él. No es que estuvieran encerradas las mujeres, sino que a lo largo del siglo XX ocurren muchos cambios muy importantes, sobre todo en derechos este, civiles para la mujer, el derecho al voto, ¿no? En los años 60, bueno, en los años 60 creo que son, que marcan un hito en la historia de la liberación eh, femenina con respecto al predominio del varón, al patriarcado, que es el desarrollo de la píldora anticonceptiva que liberó muchísimo a las mujeres. Bueno, pero eso es un tema lateral. Eh, entonces estábamos con la medicina, eh, son algunos de los cambios de la época, todo esto que les mencioné. El desarrollo del motor a combustión hizo que se masificara el uso del automóvil y la aviación. La Primera Guerra Mundial, o sea, eso en realidad ya venía sobre el siglo XIX, se venía trabajando en eso. Eh, la Primera Guerra Mundial vivió el nacimiento del ametrallador y del gas venenoso. Por todo esto, se ha dicho más de una vez que el siglo XX es un siglo de fuertes contradicciones. Bueno, esa idea fue la que le marqué al principio del video. La deshumanización del arte. El filósofo español José Ortega y Gasset publicó en el año 1925 un ensayo titulado La deshumanización del arte. Ay, no me digan, no lo traje acá. Ahora me fijo. Allí caracterizó al arte de la época, sobre todo al de las vanguardias artísticas, como un arte deshumanizado. En el arte nuevo, según él, los artistas evitaban reflejar la realidad de la vida y mostrar su intimidad personal. Evitaban eso, reflejar eh, su intimidad personal. ¿no? Para ello, intentaban crear un mundo nuevo a través de un lenguaje renovado. El arte del siglo XX, según él, era antipopular. Es decir, estaba hecho para no gustar. Por supuesto que este arte que, al que se refería José Ortega y Gasset, que es solo uno, es el nombre de un filósofo español muy conocido, José Ortega y Gasset, eh, es el arte considerado culto, y antes de que se quejen, es una convención llamarla así. ¿tá? Arte culto. Arte tradicional, pero eh, académico, culto. Hay más arte que eso. ¿tá? O sea, en el siglo XX ocurrió que se, mezc se mezclaron los lenguajes, se mezcló el lenguaje del arte llamado académico culto con el arte popular. Pero en general siempre se establece esa línea, esa diferencia. Entonces, que el arte antipopular eh, el, el arte moderno es antipopular se está refiriendo al arte académico arte culto pero hubo mucho arte y hay mucho arte, siglo XXI que contrasta con eso que es eh, más bien el arte popular que está hecho a favor del gusto del, del, del público, no en contra y ahora, ustedes no se vayan pero ahora me voy a fijar si puedo encontrar, denme tres segundos, si puedo encontrar eh, el libro de Ortega y Gasset no se vayan bueno, debería estar por acá, pero no está La deshumanización del arte Bien. Bueno, juro que lo tengo, pero no está Entonces, la deshumanización del arte Y lamentablemente no, no edito los videos, así que tienen que esperar a que me fije eh, y no corto ni nada. Bueno, pero así me parece que, que da como una impresión mucho más natural, ¿no? El video. Y bueno, eh, me gusta eso. Eh, tres, eh, tres ejemplos de vanguardias artísticas. Futurismo, dadaísmo y surrealismo. En este borbollón de cosas de las que les, les he hablado, en esta... En esta en este cuadro caótico de circunstancias históricas, económicas, sociales, que se mezclan, ¿no? Acuérdense de que a partir de, de la crisis del 29, el desempleo, la delincuencia, cunden por todas partes, el deterioro total de la, de la, del entramado social, hace que el pesimismo se, se, se vuelva cada vez más, más palpable. Si quieren pueden escuchar, se los voy a dejar linkeado ahí abajo, el tango cambalache, en donde creo que se pinta de una manera muy, muy, muy concreta y muy vívida eh, lo que, cómo se veía el siglo XX, por lo menos en la primera mitad. La segunda mitad creo que fue también horrible, pero la primera mitad este, fue, está muy bien planteada en cambalache. Bueno, eh, en todo ese contexto nacen las vanguardias, que reflejan ese contexto de... De locura, de pesimismo, de, de cambio abrupto. Entonces, yo en realidad les hablé concretamente de el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Entonces dice el texto. Hubo incontables movimientos de vanguardia o vanguardias artísticas. Por su relevancia histórica, tradicionalmente se suelen citar estos tres ejemplos. O sea, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Por su relevancia histórica. Debe quedar claro que hubo muchos más, eh, muchos otros. El futurismo italiano nació en, 1903, en 1909. Su líder y creador fue Filippo Marinetti. Existió otro movimiento con el mismo nombre en Rusia del que no nos ocuparemos. Fue importante también, eh, encabezado por Mayakovsky, pero en este momento, lamentablemente, tenemos que seguir por este otro lado. ¿no? Ustedes, si quieren, búsquenlo. Eh, entonces, el futurismo italiano eh, dice el futurismo italiano poseía las siguientes características. Oposición al arte del pasado, inclusive a Baudelaire, Berlín, Mallarmé. Búsqueda de la creación basada en lo dinámico, el movimiento, la velocidad, la exaltación de la violencia y la guerra. El odio a la mujer como símbolo de debilidad o inferioridad. Fueron artistas futuristas. Umberto Boccioni y Giacomo Bala, entre otros. Bueno, como pueden ver, este es un movimiento muy controversial, ¿no? Yo les decía ayer, se los repito ahora en el video, que la gran herencia que parece dejar el, el futurismo es ese, ese carácter eh, violento hacia la sociedad, ¿no? Y además de eso, eh, hay una una cuestión de, de retar al gusto del público también, ¿no? crear de espaldas, yo le decía, al gusto del público. Y de hecho leíamos un poema de del creador del futurismo, ¿no? de Filippo Marinetti y Bombardeo, que lo tienen en el blog, en la parte que dice escrituras de vanguardia, autores varios, escrituras de vanguardia y bueno, y realmente eh, es cuestionable su belleza, por lo menos. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con el reto, con, el, con retar el gusto instituido del público burgués, digámosle así. Pero esa herencia es lo que. eso es lo que hereda el, el arte del siglo XX. Del futurismo es lo, es lo que más podemos resaltar. ¿no? Pero el gran movimiento que abre digamos, las compuertas hacia el. hacia el. hacia el arte conceptual, que es, que es el, el gran estilo. Eh, dominante en el, durante el siglo XX, es el dadaísmo. El dadaísmo nació en Zurich, o sea que no nació en Italia, es, es en Suiza, en los años de la Primera Guerra Mundial. Su primer manifiesto se publicó en el año 1918. Sus fundadores fueron Hugo Ball y Tristan Zara, entre otros. El movimiento buscaba la destrucción del concepto tradicional de arte a través del empleo sistemático del absurdo en la creación artística. El absurdo, el azar. Bueno, entonces dice, creó una técnica llamada Ready-Made, objeto encontrado, objeto obje, Trouvé también, eh, que consiste en presentar como arte objetos de uso cotidiano. En el caso de La Fuente, de Marcel Duchamp, del año 17, reivindicaron el azar como una manera de, de escapar del control de la lógica. El dadaísmo fue un movimiento contradictorio y de oposición a todo. Bueno, mientras que los italianos se iban para el lado del del fascismo de la derecha más recalcitrante con Benito Mussolini los dadaístas estaban en contra de todo, ¿no? en ese sentido aunque ellos no lo decían, podían, podemos pensar que eran tenían una tendencia más bien anarquizante o anarquista pero bueno, eh, sería un exceso decirlo porque realmente no eh, ellos de hecho se planteaban como apolíticos signifique lo que signifique eh, el término o sea o no sea posible, ¿no? Eso es a criterio suyo. Eh, así que, el azar, el absurdo, reivindican eso para destruir el concepto tradicional de arte. Entonces, ¿qué pasa? Eh, empiezan a utilizar el concepto de que todo puede ser arte. Cualquier cosa que usted vea alrededor puede ser arte, dependiendo del contexto y de la explicación que haya detrás. Bueno, Ese es el origen del arte conceptual. Y su, su padre, y una de las figuras en materia de arte más importantes del siglo XX, Militó durante un tiempo dentro del dadaísmo y fue Marcel Duchamp. ¿no? Ustedes pueden buscar Marcel Duchamp y es, uno, es una figura muy, muy importante. El surrealismo fue el surrealismo ahora. El surrealismo fue un movimiento francés creado por André Breton en el año 24. También querían escapar de la lógica, de lo cotidiano. Los surrealistas intentaban imitar las imágenes de los sueños debido a que mientras soñamos se manifiestan pensamientos que reprimimos cuando estamos despiertos. Bueno, eso según el psicoanálisis, por lo menos, ¿no? Eh, Neruda, entre muchos otros, pasó por esa, por, por esa influencia. O, otro gran escritor, gran, grandísimo escritor, este, que también bueno, fue asesinado durante la Guerra Civil Española, que fue asesinado durante la Guerra Civil Española porque Neruda no, Neruda tuvo una larga vida, eh, que fue Federico García Lorca Pasó por una etapa surrealista Y muy buena Y el surrealismo en realidad tuvo ese poder De influir sobre muchos artistas no sobre Salvador, Bueno, Salvador Dalí decía Yo soy el surrealismo no Muy peleador Salvador Dalí siempre Y usaba unos bigotes muy lindos Bueno Entonces, eh, ¿cómo se llama La obra esa de Neruda Que es surrealista? La obra se llama Residencia en la Tierra Pero Neruda después pasó por otras etapas bueno, después tiene una pequeña biografía de Pablo Neruda porque nosotros nos vamos a ir enfocando hacia él, ¿no? Neruda es considerado por muchos críticos, escritores y lectores como uno de los más grandes poetas, si no el más grande poeta latinoamericano de todos los tiempos. Sí, yo creo que sí. Hay que Solo hay que leerlo para darse cuenta, ¿no? Y leer a los demás y te das cuenta de que hay, hay gente que nace con un talento, no sé, no, yo no quiero ponerme metafísico, ni romántico, ni sobrenatural, pero... Eh, es, no se puede explicar y Neruda es uno de esos y va más allá de que me guste o no no o sea capaz que no me gusta tanto un poema o dos de él pero tengo que reconocer que como escritor era, era una maravilla lo mismo me pasa con, con Federico García Lorca por ejemplo que eh, cuando lo leo me doy cuenta de que estoy leyendo a alguien que eh, tiene un talento que no, poco, no muchos pueden tener bueno entonces, eh, eh, dice, nació en Parral en Chile en el año no 1904, su nombre real era Ricardo Eliezer, Nestalí Reyes Baso Alto. Comenzó a publicar en el año 17, entró en contacto con la poetisa Gabriela Mistral, quien influyó en su formación literaria. En 1921 estudió pedagogía francesa en Santiago de Chile, publicó Cre Crepusculario en 1923 y 20 poemas de amor y una canción desesperada en 1924. Y dice, su carrera como diplomático lo hizo viajar por el mundo. En 1930 se casó con María Antonia Agenar. llegaría a casarse tres veces y a tener una hija que falleció con nueve años. En 1933 publicó en, en Madrid Residencia en la Tierra, bajo la influencia surrealista. Comprometido con la situación de España en la guerra civil, escribió en 1937 España en el corazón. Volvió a Chile, pero por problemas políticos tuvo que exiliarse en México. Allí publicó Canto General, otro libro muy conocido, en 1950. Otras obras importantes en el exilio fueron los versos del Capitán, del 52, Odas Elementales, del 54. Luego volvió a Chile y renunció a su candidatura a la presidencia por el Partido Comunista en favor de la de Salvador Allende, su amigo, el que fue a la, la postre elegido presidente. Y Allende lo nombró embajador en Francia. Y en 1971 obtuvo el premio Nobel de literatura. O sea, estamos hablando de un premio Nobel, que no es poca cosa. Eh, le den la importancia que le den ustedes. Eh, cabe señalar eso, ¿no? Murió en Santiago en el 73. Y la causa de su muerte sigue siendo objeto de debate porque algunas personas, y no pocas personas, afirman que en realidad fue envenenado. Bueno, pero eso no se sabe. Y hubo exhumaron los restos de Pablo Neruda y... Hubo toda una investigación, pero todavía no, no, no se sabe realmente si murió eh, víctima de, de un envenenamiento. Bueno, estilos de Pablo Neruda. Pablo Neruda vivió 69 años, por lo tanto pasó por varias etapas creativas diferentes, en las que recibió distintas influencias. La primer, las primeras obras de Neruda responden a la estética modernista: Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero en Residencia en la Tierra recibió el influjo de Surrealismo en España en el corazón, se vuelca hacia una poesía más política, en Canto General hay un giro al realismo vinculado a la poesía soviética. Y bueno, entre la ironía y el humor, la poesía de Nero ha sido evolucionando durante toda su vida. Entonces, claro, ¿qué conclusión tenemos que sacar de esto que les acabo de decir? Que eh, ningún autor se debe eh, se deben encasillar en un solo estilo, y más cuando tienen una vida muy extensa. No, no por ejemplo, en el caso de, de Federico García Lorca o de algún otro escritor que lamentablemente eh, vio terminada su vida tempranamente. Pero bueno, esa sería la introducción al siglo XX a las vanguardias y a eh, Pablo Neruda. Ustedes en la descripción tienen van a tener algunos links eh, que ustedes pueden fijarse allí. Y bueno, gracias por mirar el video y nos vemos en las clases.